Друзья, всем привет! Сегодня в Валенсии празднуется праздник Святого Антония, который был благоверительным животным, и сегодня отпразднуют всех домашних животных. Помимо этого, еще и парад лошадей, собак полицейских и так далее. Довольно интересное зрелище. cuando eres capaz... Continúen pasando, animales de compañía, pero vienen a borer monta diversa. Estaba molesta porque dos días yo no había nada por a donarles golosines, a cepillarla, a pasar un rato en ella. dir que es si animales de compañía... Continuamos, continuamos, y conforme lo vayamos pasando te voy a... Hay infinidad, infinidad. De características y si pares y a dar conseguir les mutas. Alearia ha tenido una idea muy inteligente. Voy a ganar de vacances, voy a sanar en el animal de compañía, porque forma parte de la Tegua Familia. Forma de una tortuga grande. Desde Sagunto hasta la rotonda, Maximiliano Taus. Eh, repartir eh, todos los años estos panes. Y piensa que el amo es... continúa en y si bien Pechen, hasta Maximiliano Taus todo el carrizabundo el ilustre Miguel Alborz por acompañarnos siempre en esta música valenciana tan magnífica de los despistos le digo en sil es un labrador será como no entrega será como no entrega del escultor de Sania, no Alexianz y el caballo que porta es Dante. あの、 Si don't want el help you, one